Saludos soy Israel Banger, en esta hora les voy a mostrar una forma muy sencilla de cómo crear una imagen en 3D, en Photoshop. Vamos a abrir la herramienta de Adobe Photoshop. Una vez que la abramos vamos a darle en nuevo y a poner por defecto este tamaño. Crear. Ya este fondo blanco, voy a crear ahora. Vamos a dar clic aquí en la herramienta de rectángulo. Vamos a ampliar esto aquí. Vamos a hacerla tal cual como la que tenemos en la portada. Entonces vamos a dar clic aquí y vamos a coger algo sí algo así, entonces ahora aquí tenemos la imagen así, vamos a dar clic derecho aquí sobre la imagen sobre el rectángulo perdón, sobre el rectángulo, vamos a dar clic derecho opciones de función vamos a dar clic aquí vamos a desplegar aquí la lista vamos a dar vamos a dar clic en disolver y aquí vamos Ah, miren, acá va a ir cambiando, vamos a ir restando aquí, así, vamos a ahí, vamos a dar clic en aceptar, una vez tengamos ya esto así, vamos a eh, vamos a bloquearla, para que no nos deje hacer nada, la bloqueamos dándole clic aquí en el candadito, seleccionamos el objetivo, la imagen, y damos clic ahí y así de ese mismo modo la desbloqueamos no bloquear una vez que la hayamos bloqueado que esté así vamos a tomar otra vez la herramienta rectángulo o ustedes pueden irlo haciendo con lo pueden hacer con otra herramienta pero en este caso voy a hacerlo con rectángulo vamos a dar clic allí va a crear algo así una vez que lo tengamos allí vamos a dar clic aquí así vamos a dar clic aquí en esta herramienta para que para que le salga esa herramienta ustedes lo que tienen que da, seleccionar el objeto y luego dan clic aquí en la parte de arriba cuando le saca la flechita así como está allí como está allí dan clic allí luego vienen y dar clic aquí y aquí vamos a jugar con estas opciones en el caso lo podemos hacer como que ramos. para restablecer para restablecer esta opción vamos a dar clic en control Z entonces vamos a hacerlo mejor así o así vamos a dar clic allí ahora vamos a dar clic aquí en 3 y vamos a tomar la primera opción Allí, así como estoy haciéndolo yo, lo van haciendo ustedes también. Entonces, una vez hecho ello, vamos a, a, a, a posicionarnos aquí en esta opción y vamos a rotar hacia la cámara. Allí. Vamos a poner la sombra más hacia acá. Para ello vamos a darle clic aquí donde tenemos eh, esta, este es eh, logo en forma de linterna o bombilla, como lo quieran llamar. Y vamos a girar así la sombra. Vamos a girarla así. Vamos a dejarlo allí. Si queremos ver cómo va quedando, damos clic en capa. Esto lo subimos aquí. Y damos clic acá abajo. Bueno, hasta ahora hemos logrado crear el objeto 3D. Vamos a dar clic nuevamente en el objeto y ahora vamos a dar clic aquí arriba en esta opción estamos en capa no si lo ponen en 3d igual aquí ven la primera vamos a jugar con esta opción de aquí vamos a dar clic aquí vamos a ir mirando la que nos guste de esta opción vamos mirando vamos mirando vamos mirando y en mi caso me gustó más esta igual hay más opciones ustedes van jugando con una de ellas conforme quieran ahora vamos a cambiarle eh, el, el color de la parte frontal vamos, es esta primera vamos a dar clic damos clic en ilustración y aquí vamos a, coger, a tomar un color vamos a, a tomar el color eh, vamos a tomar este color vamos a dar nos tomamos el color blanco y atrás le ponemos otros colores. Vamos a tomar el blanco. Vamos a darle clic allí. Aceptar. Ahora vamos a tomar la otra opción. Vamos a dar clic aquí en ilustración. Este color aquí debe ser un poco eh, llamativo entonces lo vamos a dejar así así doradito y esta parte de acá vamos a dar aquí vamos a mirar y color le vamos a poner allí Puede ser un color negro oscuro, o oh, este color, ya es muy, podemos dejarlo así, damos clic en aceptar. Bueno ahora para que se nos note más un poquito el color encima vamos a rotar desde aquí vamos a dejarlo allí vamos a rotémonos otro otro otro ojo allí entonces ahora vamos a irnos a capa vamos a darle clic aquí y así se vería la imagen, entonces ahora vamos a poner un texto aquí en, front, en la parte frontal vamos a ponerlo allí, vamos a dar clic aquí en la herramienta texto vamos a dar, así vamos a escribir un, lo que nosotros querramos vamos a ponerle isra. 3D Vamos a ponerle punto .hd Clic en aceptar Estamos con la herramienta de acá para agrandar aquí Ponemos ahí para que simule más Allí y ahora esta letra para que se, sea, más, eh, sea más notoria esta letra. Vamos a dar clic aquí donde está el texto. Clic derecho. Opciones. Y vamos a darle clic aquí en la primera opción. Y mire cómo ha cambiado un poco. Es más notoria ahí. Darle clic en aceptar. Vamos a dar doble clic aquí en el texto y vamos a cambiar el hd solo vamos a cambiarle de color a la letra h vamos a ponerle color que tiene el, el, el objeto 3d para que combine más nuestra figura entonces ahí está y ya lo que vamos a hacer ahora es poner una foto de nosotros eh, si sí. nos parece, o lo podemos dejar así tal cual como está ahí. podemos dejarlo así como está, o ponemos una foto de nosotros ahí en el fondo ya si ustedes quieren pueden dejar el tutorial hasta aquí pero en mi caso quisiera poner una foto, pero no nos extendamos más que ya sería como un poco aburrido el tutorial entonces así ponemos un objeto eh, 3D en una imagen. imagen, Esto nos puede servir de, de nos puede servir para eh, eh, ilustrar cualquier oh, eh, producto que nosotros si vayamos a, a, a ofrecer. Y lo otro es que podemos agregar otros objetos y hacerle más darle más movimiento. Hay muchas herramientas, solo que les estoy enseñando este poco. Este, le estoy haciendo este, este pequeño ejemplo para que de aquí en adelante ustedes eh, le, se pongan a explorar y a ir a, a cacharrear y a ir eh, eh, encontrando más opciones. Si necesitan otra, eh, necesitan hacer algo que eh, les resulte un poco difícil de, de eh, crearlo, hacerlo, me pueden escribir en la descripción de este tutorial o, o simplemente se, en el grupo que yo tengo en, en Facebook. Se los doy la descripción del tutorial para que me escriban y de ese modo se, puede, se podría hacer. Yo les estaría ayudando. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y perdonen si en algún momento no les expliqué algo, no me entendieron algo, entonces me lo perdonen, escúsenme por eso y no se preocupen que para la próxima estaremos solucionando ello. Nos vimos.